ver hacia qué lado es medial, ¿listo? O sea, es medial, ¿no? Hacia dónde va a estar la nariz. Entonces, esto es lo primero que va a buscar, es la cariúncula que hace este puntito de acá. Esto es la cariúncula lagrimal. Y seguidamente va a encontrar el tercer párpado, que es esto. Esto es esta telita que hay acá. ¿Listo? ¿Cuál telita? Esta, vea, esto. Es tercer párpado. Tercer párpado, ¿ok? Listo. Lo siguiente es esto, que esto es la conjuntiva. Conjuntiva palpebral, ¿Sabe Ajá. por qué? No. Porque están los párpados. Siete okay. párpados palpebral. Y pues aquí hay otra, pero no creo que la pregunten, que es la conjuntiva vulvar, que esa está en el ojo, pero esa no creo que lo pregunten. Okay. Eh, por si acaso se llama incisura palpebral. Listo, como tal el roto, lo que parece una pusi. Okay. En fin. Entonces lo siguiente que va a hacer, ahora que se ve hacia dónde es mediar, que es hacia acá, es que usted llega a lo girar y va a encontrar esto. Entonces vea, el ojo tiene cuatro, siete músculos, ¿listo? Cuatro rectos, que son 1, 2, 3, 4, y como los va a nombrar, pues según el lado. Entonces, sabemos que esto es medial, ¿no? Entonces este va a ser recto medial, recto dorsal, recto. si esto es eh, Ay, marica, ¿no? Bueno, recto dorsal, recto medial ventral. Y el filito contrario medial, eh, lateral, debe ser. Listo. ¡Fua! Ahora, y en los dos de arriba, en los dos rectos de arriba, por así decirlo, en el dorsal y en el ventral, siempre va a encontrar esto. Esto lo puede identificar porque vea que está curvo, parece una hoz. Estos sí. se llaman oblicuos. Hay uno arriba en el dorsal y hay otro aquí abajo, que este es muy difícil de encontrar, pero está. ¿Cómo lo identifica? Porque vea que son curvitos y más chiquiticos. Sí. Esto entonces recuerde, cuatro sí. rectos y dos oblicuos, así se le llama. Aquí en la parte de abajo. ¿y cada recto tiene un nombre? lo que le dije Dónde está entonces recto medial recto dorsal recto ventral y recto lateral ok ¿Sí? eso sale fácil si usted tiene el medial lo saca todos y el oblicuo lo mismo si está arriba eh, dorsal y ventral aquí entonces lo voy a volver a girar siempre en la parte de arriba del ojo va a estar una, va a haber una glándula que en este caso es esta Sí, ¿Sí? Esta es la glándula lagrimal. Ah, sí, okay. Y esta es la de abajo, que normalmente está como en un conflicto de grasa. Esto se llama la glándula, glándula accesoria del tercer párpado. Mm, Listo, ¿qué más? Ah, pues aquí, el nervio óptico, que veálo. Es ese cosito blanco. Ah, es ese cosito blanco, sí, es muy fácil. Nervio óptico, sí. Y sí, por aquí pasa la vista, ¿listo? El, okay. el... Y esto que lo rodea es el abducens, o músculo aductor del... del globo ocular. Entonces okay. este se encarga como de retraerlo en animales. Mm.